También vamos a preguntarle al Gobierno si considera que la Fiscalía es un instrumento político a su servicio para, por ejemplo, dejar de perseguir los crímenes contra el franquismo instados por la juez argentina Servini.